Bienvenidos a Darktoons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, trailers y mucho más, así que comencemos. Pero antes me gustaría mencionarles que hace poco se estrenó el video especial de preguntas y respuestas. Si quieres checarlo, puedes encontrarlo en las tarjetas de información. Ahora sin más, continuamos. Para comenzar, les traigo City of Ghost de Elizabeth Eaton, una escritora, ganadora del Emmy y directora de la exitosa serie de Cartoon Network Adventure Time y el corto animado Welcome to My Life. City of Ghost será un proyecto de animación tipo documental que seguirá a un grupo de niños que descubrirán las historias no contadas de su ciudad natal al comunicarse con los fantasmas locales. Esta nueva serie se está produciendo en Netflix Animation en Hollywood, como parte de una impresionante serie de aclamados creadores como Maya and the Tree de Jorge Gutiérrez, Klaus de Sergio Pablos, Inside Job de Alex Hirsch y Beirut Kitty, entre otros. Entre otras noticias, la editorial estadounidense Boon Studios ha anunciado una nueva novela gráfica inspirada en la aclamada miniserie de Cartoon Network Más Allá del Jardín. Este proyecto llevará por nombre Over the Garden Wall de Benevolent Sisters of Carity. Esta editorial anteriormente se encargó de publicar los cómics inspirados en otras series del canal como Hora de Aventura. En esta historia nos presentan a Weird y Greg en Lo Desconocido, donde encuentran un hermoso edificio dirigido por unas hermanas. Por tener prohibida la entrada a los animales, los hermanos abandonan a Beatriz y a Jason Funderberger, el sapo de Greg, para refugiarse allí. Volviendo a los servicios de streaming, Amazon Studios finalmente presenta el primer teaser de su serie animada Un DOM, un proyecto que anteriormente les comenté en un video de noticias. Este proyecto se describe como una serie animada que dobla y explora la naturaleza elástica de la realidad. Un DOM fue co-creada por Rafael Bob Wasberg, creador de Boyak Horseman, y Kate Purdy, escritora de Boyak. La historia se centra en Alma, una joven de 28 años que vive en San Antonio, Texas, quien descubre que tiene una nueva relación con el tiempo después de casi morir en un accidente automovilístico. Luego de esto, Alma aprende a aprovechar esta nueva habilidad para descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. El estilo visual de la serie combina la antigua técnica del rotoscopio con fondos de pintura al óleo. Hisko Hulsing, diseñador de producción y director de la serie, destaca en la animación independiente ya que ha dirigido poderosos cortos, como lo son Junkyard y Seventeen, así como como los sorprendentes segmentos animados en el documental de 2015 Core Cobain Montage of Heck. Los primeros dos episodios de un don fueron presentados hace pocos días en el festival de TV atx de Austin. La serie de media hora se estrenará en Amazon Prime Video a finales de este año. Y si ya teníamos Netflix, Disney Universe, Amazon Prime Video, HBO Go, Disney Plus, Apple TV Plus y un sinfín de opciones para ver películas y series, Warner Media llegará para sumarse a la competencia. Este nuevo servicio de streaming de AT&T tendrá un costo de entre $16 y $17 dólares mensuales, además incluirá contenido de HBO, Cinemax y Warner Bros. Una versión beta estaría disponible a finales de este año para lanzarse oficialmente al mercado en marzo de 2020. El servicio tendrá a disposición de los usuarios contenido de TNT, TBS, Adult Swim, entre otros, y también contará con producciones originales como lo son Love Life, una protagonizada y producida por Anna Kendrick y Tokyo Vice, un drama basado en un libro periodístico. ¿Crees que es un poco alto el precio para el contenido que ofrecen? ¿Tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de Warner, recientemente durante el festival de Annecy, Warner Bros. reveló el primer corto de la nueva animación de Looney Tunes. El corto titulado Dynamite Dance es protagonizado por Bugs Bunny y Elmer. Además, se puede apreciar que se conserva la esencia de las animaciones originales, tanto en lo visual como en lo auditivo, ya que el corto no cuenta con diálogos y se apoya en la banda sonora Dance of Hours para llevar dicho corto. Además, cuenta con la intro original de antaño. Warner Bros. planea producir alrededor de 200 cortos, sin embargo, habrá que esperar nueva información ya que aún no hay fecha de estreno, pero no se preocupen que cualquier novedad los mantendré informados. Continuando con las noticias, Netflix ha anunciado una nueva serie animada de televisión de Jurassic World producida por DreamWorks Animation. La misma se llamará Jurassic World Camp Cretaceous y será producida por Steven Spielberg. La historia se establece durante la línea de tiempo de Jurassic World del año 2015. Esta nueva serie seguirá a un grupo de 6 adolescentes que se han quedado varados en Isla Nublar después de que los dinosaurios destrozaran toda la isla. Y por supuesto, tendrán que pasar de ser extraños a una familia si desean sobrevivir. El show se estrenará en algún momento de 2020. Entre otras noticias, finalmente tenemos más información acerca de la próxima película de Steven Universe. Y es que Cartoon Network ha confirmado que se tratará de un musical. La información que revelaron solamente da algunos detalles sobre quién participaría en el musical. Aún no hay más detalles de la trama de la película y la fecha exacta para su estreno. La única información que se tiene es que Steven Gardner amatista y perla se enfrentarán a un poderoso y misterioso villano de la misma forma también se sabe que veremos un adelanto especial de la película de steven universe en la san diego comic con 2019 en julio entre otras noticias durante el festival de annecy en francia sony pictures animation anunció que la serie animada de Boondocks tendrá quinta temporada la trama de la serie gira en torno a dos hermanos que viven en el suburbio con su abuelo Huey. la producción fue hecha por el estudio sur -Corea, Moy Animation Studios y Studio Mir y fue lanzada en 2005 como una de las novedades del bloque de Adult Swing de Cartoon Network, estrenando un total de 55 episodios dividido en 4 temporadas. En Latinoamérica fue transmitida en el canal Sony y en lo que un día fue Animax. Y hablando de estrenos, Nickelodeon ha anunciado oficialmente el nuevo spin-off titulado Camp Coral, una serie animada por computadora que presenta a un bobo esponja de 10 años de edad durante su verano en el campamento Sleepaway. Esta precuela contará con tres episodios y está programada para comenzar su producción en junio. Variety había reportado en exclusiva en febrero que Nickelodeon estaba contemplando una expansión de la querida franquicia y estaba explorando, entre otras opciones, una historia original sobre Bob Esponja y Patricio o una historia independiente de Arenita. Camp Coral verá a Bob Esponja y sus amigos pasar el verano construyendo fogatas bajo el agua, capturando medusas y nadando en el campo de algas. Volviendo al mundo del streaming, Netflix ha anunciado que Love, Dead Robots tendrá segunda temporada en marzo de este año. La llegada de la serie de relatos animados cautivo al público pues maneja temas que van desde la ciencia ficción hasta el terror. El primer volumen de esta serie animada presentó historias del fin del mundo, loops temporales, invasiones de otros mundos, entre otras, donde Tim Miller y David Fincher figuran como productores ejecutivos. Por el momento la plataforma no ha lanzado una fecha oficial de estreno, por lo que tocará esperar a que haya más detalles al respecto. Y hablando de segundas partes, Disney presenta un nuevo y prometedor adelanto de Frozen 2, sin duda uno de los estrenos más esperados de 2019. Y es que hablamos de la secuela del fin animado, más taquillero de todos los tiempos. ¿Por qué Elsa nació con poderes mágicos? La respuesta a esta pregunta le persigue y amenaza su reino. Junto a Anna, Christoph y Olaf, Elsa se embarca en un peligroso y extraordinario viaje. Recordemos que Frozen también se alzó con el Oscar a Mejor Película de Animación. Ante semejante éxito, Disney vuelve a contar con los directores Chris Buck y Jennifer Lee, que firma así su segundo largometraje. Además de esto, Disney mostró otro póster de la película con Ana y Elsa donde señala la fecha de estreno 22 de noviembre. ¿Quiénes esperan esta segunda parte? Pasando al mundo de Cartoon Network, oficialmente dentro de pocos días se estrenará el final de la serie del increíble mundo de Gumball. En la web puedes encontrar los nombres de los capítulos finales y su fecha de estreno. The BFF y La Inquisición serán los últimos episodios y estrenarán el día 24 de junio, pero si buscas un poco más podrías incluso encontrarte el capítulo final para descargarlo y verlo. Advertencia, las siguientes imágenes contienen spoilers de la serie. Ahora sin más, continuamos. La Inquisición presenta el final de la serie, con un superintendente malvado que detesta la forma caricaturesca de ser de nuestros personajes, por lo que los obliga a corregir su naturaleza, por así decirlo. No satisfecho con esto, uno por uno los va transformando en versiones humanas caricaturizadas de los personajes, algo que me pareció bastante interesante. Para el espectador, digo, para ellos debió ser traumático. Y todo. Ya llegando al final, al estar acorralado el superintendente, descubren que en realidad se trataba de Rob, un personaje que conocimos anteriormente. Que al intentar escapar del vacío, un lugar donde quedan las ideas abandonadas del programa, queda deformado y se convierte en un villano. Pero para nuestra sorpresa, resulta que Rob quería salvarlos a todos, ya que él se había percatado que llegaríamos al final del programa, por los sucesos ocurridos en el episodio El Desastre, donde trata de todo lo que ama Gumball utilizando un control remoto. Por esto quería convertirlos en humanos reales para que al final no desaparecieran. Un final bastante peculiar para esta serie, ya que el último acontecimiento resulta ser un cliffhanger, pero la verdad no todo concluye aquí, y es que aún queda una posibilidad. Si hacen memoria, en el episodio El Oráculo, descubrimos que la madre de Banana Joe es capaz de retratar el futuro en sus pinturas, y posteriormente en el capítulo El Futuro. Rob la secuestra para que esta pinte el futuro y así saber qué es lo que sucederá, ya que tiene el presentimiento de que algo malo va a ocurrir. Después de esto, Rob pasa una semana tratando de que esta cambie el futuro, pero solo consigue cuadros de estática que hacen referencia a el vacío. Cuando llegan al rescate, con los poderes de Bárbara desaparecen a Rob. Gumball, al sentirse triste por esto, le pide que lo traiga de regreso, a lo que Bárbara accede y vuelve a pintarlo, concluyendo con Gombal diciendo que lo verá en un futuro y Bárbara respondiendo que ya no hay un futuro. Pero recuerden que aún queda un cuadro sin cumplirse, que es donde se ve a Gombal y su familia atemorizados por lo que parece ser el vacío. Esto podría dar pie a una película para culminar el arco y esto es muy posible, ya que hace algún tiempo Ben Bokelet, creador de la serie, emitió un tuit preguntando si nos gustaría una película de Gombal. Aunque esta duda está prácticamente resuelta y esto es debido debido a que el episodio final se estrenó primero en la app de Cartoon Network, por lo que Ben tuvo que emitir un tuit disculpándose ya que él no quería que se dieran las cosas de esta forma, y que al realizar la película todo culminaría de una mejor forma. ¿Tú qué piensas de este final? ¿Crees que llegaremos a ver esta próxima película? Déjame tu opinión en los comentarios. Pasando al mundo de Disney, por fin tenemos un teaser de lo que será The Old House, la nueva serie animada de Disney creada por Dana Terrence. En su trama seguimos las aventuras de Luz, una adolescente que tropieza accidentalmente con un portal hacia un mundo mágico, donde se hace amiga de una bruja rebelde llamada Eda y un pequeño guerrero llamado King. A pesar de no tener habilidades mágicas, Luz Luz persigue su sueño de convertirse en una bruja sirviendo como aprendiz de Eda en Old House y finalmente encuentra una nueva familia en un mundo mágico plagado de monstruos y criaturas mágicas. El estreno de estas diarias se tiene programado para el año 2020. Si es que no la vuelven a trazar. Y para culminar, por fin tenemos la fecha de estreno definitiva para la serie independiente más esperada del momento y por supuesto estoy hablando de Hasbin Hotel. En una conferencia dentro del marco del evento Momocom, Vivian Medrano, creadora de la serie, se presentó en un Q&A con una pequeña parte del equipo de producción de Hasbin Hotel. En un momento de esta presentación, la misma creadora nos revela que el estreno del piloto oficialmente será en el mes de octubre de este año, de la misma forma confirmó esta noticia a través de twitter. Dentro de lo poco que se sabe, el episodio piloto se titulará That Entertainment, marcando el inicio de la serie. Emocionados por el estreno, solo esperemos que no sufra nuevamente un retraso. Antes de irme, les traigo una noticia de último momento y es que por fin se ha revelado el tráiler oficial de Infinity Train. Todo comenzó con un pequeño video de un infinito publicado en las redes sociales de Cartoon Network invitando a ingresar en un website. Al ingresar nos topamos con un mensaje de entrada y nuevamente el infinito en movimiento. Luego de esto, nos encontramos con diversos instrumentos musicales y un piano virtual con el que puedes interactuar. Pero si tocas las notas correctas, Re, Si, Sol y Fa sostenido, ingresas al tan esperado tráiler de esta nueva serie animada. Mucho tiempo hemos esperado por este regreso y cada vez se acerca más. Aquí pudimos detallar y comparar los rediseños aplicados en comparación al piloto original, sobre todo con los rasgos de tu Solo nos queda esperar su lanzamiento probablemente a finales de año. ¿Y tú estás emocionado por la llegada del tren infinito? Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo que todos los lunes me encuentro en un podcast a través de Twitch. En él participo junto a Dark TV, Dalizer y Mike del canal Dark Things. Igualmente los invito a seguirme en mi Instagram por si quieren conocerme un poco más y darle like a la página de Facebook para más noticias. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.